fantasma en el hospital. Un sinnúmero de evidencias paranormales suelen registrarse en los hospitales. Se dice que es por la acumulación de energía originada por el sufrimiento de las personas enfermas, los familiares o el miedo provocado por la angustia de estar al borde de la muerte y obviamente por aquellos que fallecen diariamente en esos lugares. El video que enviaron a mi correo la muestra de episodios sobrenaturales que algunos tienen la fortuna de registrar. Veamos el archivo. Los pasillos solitarios de sanatorios fueron idóneos para que una entidad fantasmagórica Hiciera que la tapa del bote de basura comenzara a girar sin que nadie aparentemente le aplicara una fuerza. Como vemos, es inevitable no sentir miedo a lo desconocido. Cuando alguien se enfrenta a algo, que no puede comprender Desafortunadamente no tenemos más datos sobre el lugar en donde fue grabado ni la hora y el contexto para poder realizar una investigación más a fondo y conocer si estos extraños sucesos suceden constantemente El video se centra en el bote de basura pero casi al finalizar la corta filmación sucede algo más pongan mucha atención en el fondo del pasillo. Inesperadamente una niña parece cruzar de derecha a izquierda justo cuando el fenómeno paranormal sucedía. Si lo sucedido ocurrió durante la noche y en plena soledad Sería escalofriante darnos cuenta que aquella niña No era de esta dimensión ¿A ustedes les ha ocurrido una historia paranormal en algún hospital? Si es así, escríbame lo que les sucedió en los comentarios Y si tienen alguna evidencia paranormal fotográfica o de video Mándenmela a mi correo o a mi número de WhatsApp 7226 47 22 86